las palabras que el ángel le dijo a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, son la clave para comprender el sentido de esta fiesta. Cuando decimos que María es la Inmaculada, estamos diciendo dos cosas de ella, una negativa y otra positiva. Negativamente que ha sido concebida sin la mancha de pecado original y positivamente que ha venido al mundo lleno de toda gracia. Nuestros hermanos ortodoxos en este sentido le llaman panagia, es decir, la toda santa, y la tradición latina se le llama totapulcra, es decir, la toda bella. La palabra gracia, que viene del griego caris, que tiene dos significados, puede significar fervor, perdón, pero también puede significar belleza, fascinación, amabilidad. En María encontramos estos dos significados de gracia. Ella es ante todo la llena de gracia porque ha sido objeto de una elección única. Ha sido también la agraciada, esto es la salvada gratuitamente por la gracia de Cristo. Ha sido preservada del pecado original en previsión de los méritos de Cristo. Pero es llena de gracia igualmente en el sentido... De que la elección de Dios la ha hecho resplandeciente, sin mancha, toda hermosa. Dios pues quiso que María, la que tenía que traer a Jesús al mundo, la que tenía que ser el camino por donde entrase el que liberaría a los hombres del mal y del pecado, fuese totalmente ya desde el principio, un camino libre del mal y del pecado, que Jesús venía a borrar. Por eso decimos que María es inmaculada, ella, por gracia de Dios, nació libre de la marca del pecado. Y esto es para nosotros un estímulo para apuntarnos a esta senda del amor, que es la senda que Jesús ha abierto y es capaz de deshacer y borrar el desbarajuste de nuestra historia. Que el Señor los bendiga.